This is a, a trip to, we're gonna record, um, basically I'm here, living in Vigado, my Airbnb. I'm I'm going to another Airbnb in, um, in Poblado. So. For one extra day here in Medellin, then I might head back to Cali. We'll see how that goes. All right, so we're gonna take a ride. No te importa si a grabar No te importa si estoy grabando ¿Grabando? Sí El viaje, estoy grabando el viaje a lado. Grave, grave, no hay problema Ok Las Vegas. Yeah, yeah, Las Vegas. Uh, okay. This is called Avenue of Las Vegas Ave Las Vegas Avenue. Sí, las redes. Las redes... Son muy buenas. Mi ¿sí? no, no, no. Ah, ok. Entre los tres, como Envigado, Laureles y Poblado, ¿cuál es uh, la más uh, caro? Más caro, Laureles y el Poblado más caro que Envigado. Ah, ok. So, la, Laureles primero, Poblado segundo, y Envigado tercero. Y aquí ¿precio puedo bus buscar un apartamento aquí? ¿Aquí cuál es la, la mínima? mínimo. Sí, la mínima precio. En Laurel la es un millón ochocientos mil pesos. En poblado igual y en El igual. Los precios son muy iguales, depende okay. del lugar, pero desde una parte de estudio es de quinientos mil en adelante en cualquiera de los dos. 500 500 mil? uno mucho al ah. oro hay uno de 2 millones 1 millón Y aquí, acá, ¿no? los extranjeros no pueden comprar, ¿no? Pero me dijeron que la, la única forma que los extranjeros pueden comprar una, una casa es si, si son casadas con una colombiana. Solamente sí. No. Puedes comprar donde quiera, comprar tu que comprar? Me, di me, me dijeron que podemos rentar alquilar, pero no lo no podemos comprar. ¿Quién te dijo que no comprar? Uh, creo que una mujer colombiana y, y también yo he leído por internet. como el Nueva York de Colombia Puede ser, pero Bogotá es más grande Ah, sí? Bogotá es tres meses más grande que Medellín Pero, pero, uh, creo que Medellín es más linda, ¿no? Más bonito, mejor ambiente ah. Mejor ambiente Medellín es la ciudad de Colombia Ah, ok Las mujeres. Sí. Las mejores. Las mejores. Sí, me gustan las. A mí también me gustan las mujeres de Cali. Hmm. Ya conocí a Cali, que si sí, he estado en Cali? Sí. sí um, eso es mi, pre, eh, mi segunda vez en Colombia. La primera vez fue en el octubre el octubre pasado aquí en Poblado. Y la segunda vez, eso es mi segunda vez. Yo he estado en Cali y de Cali vine a, aquí a Medellín. Pero voy a regresar a Cali. Sí. Tengo una, una, una novia por allá. Por, en, Cali. en Cali. ¿Y se ve? ¿Se queda aquí en Cali o, o en Colombia se va a quedar? ¿Tú? Yo uh, todavía no sé, pero me gusta Medellín para vivir. demasiado para vivir, sí. Es muy bueno, buen clima. Sí. Sí, el clima de Veracruz me gusta demasiado. Sí, eso me gusta. esposa ah bueno mejor si ah, no, no. consigue si <risa> uh, consigue así se queda Sí pero tengo una novia en Cali pero ¿Ah, no sé sí por eso quiere volver a Cali Sí, y tengo mis cosas en mi habitación en Cali también tengo que regresar a ¿Tienes un apartamento alquilado allá? No. No, solo una habitación. Sí, aquí por dos semanas. ¿Por dos semanas? Sí. ¿Y la novia que dice ¿Qué dice? Que se quede aquí o se va para Nueva ¿De dónde eres tú? Soy de Miami. ¿De Miami. Miami, soy. ¿Y la novia se quiere quedar aquí o se quiere ir para Miami? Uh, no sé, acá acá vamos de estar juntos. Ah, lleva poquito. Sí, sí, lleva poquito ilusión. Eso tiene que ser sí. como Sí. No puede ser ya. Pero me gustaría vivir aquí antes de llevar la los Estados Unidos porque quiero mejorar mi español y también me gusta el fútbol. Sí. Desde chiquitico empecé a ver partidos de suramericanos como Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Chile. Sí. Uh, hoy mañana puedo regresar a Cali. sí porque porque quiero quiero hacer otras cosas me gustaría quedarme aquí por más tiempo pero pero, pero mis amigos no, no no pueden venir, por eso no, no quiero quedarme por, por más días. Un negocio. No, este colado este acá es muy central y bien ubicado. Ah, okay. Es bueno para todos. Sí. Sí, sí, sí. Estamos cerca de.. Sí, sí. El... Allí. Así. Allí. Una vuelta y que... Yeah, yeah, yeah. Okay, we just getting here to where I'm um, So I'll catch you guys on the next one. Share this video. And uh, like and subscribe.